Bienvenidos a mi canal Creaciones Bettina En este video enseñaré a reciclar una cajita de maicena O utiliza la que tengas a la mano Vamos a transformarla en una cajita para cumpleaños Hoy quiero enviar un saludo muy especial A una de mis suscriptoras, Rosa Noelia Girón Bueno, antes de ir al paso a paso Quiero recomendarles este video Caja con flores para mamá Cómo hacer una flor Es una cajita ideal para que obsequies a tu mamá El día de la madre O regalarla en una ocasión especial Paso a paso en mi otro canal SOPHIE CREA MANUALIDADES si no te has suscrito a este canal espero que lo hagas ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso toma la caja y corta esta parte superior Ahora vamos a forrarla con cartulina negra, nos quedaría así. Vamos a utilizar goma eva mirellada y tiritas de la misma goma eva. Si no tienes puedes utilizar cartulina, vamos a utilizar el copor de un centímetro de espesor y vamos a forrarlo así. cortamos una tirita y pegamos acá en este lado y vamos a pegar así luego vamos a pegar las tiritas y seguimos pegando las otras tiritas como les digo pueden utilizar acá cartulina nos quedaría así Vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar esta otra parte de cupón o sea serían dos partes. Vamos a forrarla con foamy escarchado o puedes utilizar también cartulina en caso de que no tengas esta goma eva o goma eva normal, nos quedaría así. Ahora vamos a tomar dos tiritas de foamy de un centímetro y vamos a pegarlas así. Vamos a utilizar un palillo, ahora tomamos las tiras de foamy y las vamos a enrollar así, vamos a hacer colombinas. Voy a cortar esta parte acá, aplicamos silicona líquida o caliente, la que tengas a la mano, y vamos a aplicarle silicona líquida al palillo y lo vamos a introducir así. Vamos a hacer así: vamos a ir dando vueltas. De estas, vamos a cortar varias de colores o hacer. Y vamos a aplicar silicona líquida y vamos a empezar a pegar en esta parte. Vamos a utilizar cartulina del color que deseen, que sería para pegar acá. Voy a medir acá, cortamos y voy a cortar más o menos una cartulina de centímetro y medio. Vamos a escribir una frase. En este caso voy a escribir Happy Birthday. Acá pueden escribir la frase que deseen según la ocasión. Vamos a delinear con marcador micro punta para resaltar más esta frase, lo hacemos con toda la frase, la pegamos acá y la vamos a decorar, nos quedaría así, acá hice punticos con este marcador. Vamos a utilizar imágenes para decorar la cajita. Estas son imágenes animadas de cumpleaños. Vamos a aplicar acá silicona líquida. A estas le coloqué un palillo y estas otras las pegué así. Ahora vamos a utilizar tiritas de foamy, mirellado. o puedes utilizar también cordón. Vamos a utilizar perforadora y vamos a perforar acá. Acá me voy a guiar de estos dos huequitos para perforar esta otra parte. Tomamos una tirita azul y rosada, hacemos un nudito. Vamos a introducir así. Jalamos y hacemos otro nudito. Vamos a hacer lo mismo con la otra tirita. Hemos terminado, espero que el tutorial del día de hoy te haya sido de gran utilidad, como puedes ver está súper fácil de hacer y con materiales muy económicos, manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal, hasta el próximo video.